Hijo del pueblo te oprime en cadena Y esa justicia no puede seguir Si tu existencia es un mundo de pena Antes que esclavo prefiero no, morir Esos burgueses a ser de Que así desprecia la humanidad si la marido por la anarquistas, Al fuerte grito de libertad, la libertad. ¡Uy, uh, ya se ha roto la luz! Mírala. Algo no debería saber bien. ¿eh? La de su de sucumbir. Levántate, pueblo, pueblo real, al grito de revolución social. Vindicación, no hay que pedir. Solo la unión la podrá exigir. Sucumbir levántate, Pueblo de Al grito de revolución social Vindicación sí. No hay que pedir Solo la unión la podrá sí, Exigir sí. Nuestro pavés No, no romperá, romperá, porque romperá Porque vuelve atrás, atrás, atrás Rojo pendón No más sufrirás Revolución social, indicación, no hay que pedir, solo la unión la no podrá sí, sí, nuestro padres no lo Poderá. verá, Tú te mes, atrás, atrás.